Campeones de League of Legends en 10 segundos. Vex. Pon este círculo en el piso que aplica esa marca. Cualquiera de sus habilidades son un básico lo consume. Cuando está al máximo su próxima habilidad, es tunea. Tira esta cosa que después se angosta. Se pone un escudo y explota. Tira su sombra y cuando recastea va. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribirlo en los comentarios.